Federación Médica Venezolana convoca a una gran protesta nacional. Noemi Méndez, representante de Federación de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, junto Margot Monasterio, representante del Hospital Universitario y de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores, se unieron a la voz del presidente de la Federación Médica Venezolana. Douglas León Natera para pronunciarse ante la crisis que atraviesa el sector salud y la convocatoria a una gran protesta nacional para el próximo miércoles 17 de abril donde todos los gremios del sector salud deben unirse y no sectorizar la manifestación. Una vez más, León Natera. Hace un llamado al gobierno nacional por la apertura del canal humanitario. El canal humanitario es indispensable, hay muchas organizaciones y voluntarios dispuestos a ayudar. El gobierno debe permitirlo, Ed. Incluso informamos al Papa sobre la situación del Venezuela y él no comunicó que está al tanto de la situación y que obra por nuestro país. El médico condenó la postura del gobierno nacional ante la crisis en el sector de salud El gobierno en lugar de dar respuestas en positivo, lo que hace es agredir y satanizar. En la cuarta uno pedía insumos, y máximo en tres días obtenía respuestas. Además, Natera informó que los hospitales del país solo cuentan con el 3 o 4 de insumos para atender a los pacientes. Tenemos que darle gracias a Dios que no ha llegado una epidemia inmensa u otra patología. León Natera aplaudió la fortaleza de los niños en el Hospital J. De los ríos quienes manifestaron el pasado miércoles ante la escasez de insumos para las quimioterapia esa es la manera de protesta a las puertas del hospital porque los directores deben velar por el abastecimiento de los insumos. Sobre el éxodo masivo de venezolanos, el presidente de la Federación Médica señaló que hace tres meses se había contabilizado un total de 22 mil médicos que habría emigrado. Muy bien formados, de paso. Es algo incontrolable.